Buenas tardes, chicas. Hola. ¿Cómo Hola. se llaman? Naomi. Naomi. Yo, Ariadna. Ariadna, ¿de dónde vienen? De OSCO. ¿De OSCO? OSCO. ¿Qué es un centro? Un ¿cuál? centro de enseñanza ¿Qué? Eh, ¿Qué nos concertado. Eh, nosotros estamos estudiando estética, pero también se imparte la ESO Ajá. y otros módulos como peluquería, por ejemplo. ¿Y cómo colaboran en la feria? ¿Qué están haciendo talleres de, ma de manicura, pedicura, tratamiento y también está la parte de peluquería. O sea que están colaborando aquí con la gente que viene a Gran Canaria Accesible, poniéndole Apolo guapos igual. Sí, sí, esa es nuestra labor. ¿Y cómo reacciona la gente? ¿Qué tal? Súper, súper bien. bien. Sí. sí, súper bien. Cuando entramos, como que le daba cosilla meterse ¿sabes? en el taller y tal, pero ahora súper bien, está súper lleno. A, al final, las personas con problemas de accesibilidad, somos iguales. Sí, claro, que otra, por supuesto. Sí. A todos nos cuesta estar guapas sí. y guapos. Sí, eso es el mismo derecho. Nos gusta y tienen el mismo derecho de todo el mundo. Muy bien. ¿Y ustedes, a título personal, cómo lo ven? ¿Están pasando bien? Para mí, yo se lo dije antes mi profesora, que fue una experiencia, experiencia súper buena, buena, buenísima. Sí, para ti también. Sí, es que desde que nos lo dijo, yo lo dije, que esto nos iba a venir un montón de bien para nosotros. Una, porque estamos estudiando y nos vamos soltando con el público y porque es una experiencia. Son, ¿sabes? Hay que, son diferentes, quieras o no. Y hay que, ¿sabes? Y es una experiencia, ¿no? Sí, es que es una bien. experiencia. Muy bien, chicas, me alegro. Pues nada, a seguir. Dale.